¿Eh? Señores. En las redes sociales, después de que Facebook, después de que, perdón, eh, WhatsApp, hizo el huevo del año, del milenio, con querer, popularmente hablando, comer boca en todas las conversaciones, eh, Telegram afirma batir récord de inscripciones tras nuevas reglas de whatsapp Mírenlo ahí unos 25 millones de usuarios se han inscrito en la plataforma de mensajería telegram en las últimas 72 horas afirmó ayer martes 13 de enero su fundador el ruso pavel durov eso no lo dice todo el mundo eso es que uno tiene una habilidad para, para esos idiomas pavel durov ¿eh? como reacción al anuncio de su competidor de WhatsApp, de que compartirá más datos con su casa matriz Facebook. duro reveló que el 38% de los nuevos usuarios proceden hacia, hacia el 27% de Europa, el 21% de América Latina y el 8% de los países Medio Oriente y Norte de África. El empresario calificó este crecimiento como un aumento significativo en comparación con con el año pasado cuando un millón de nuevos usuarios se registraron cada día. WhatsApp bajó el fuego de la crítica desde el jueves pasado tras haber solicitado a sus 2 mil millones de suscriptores aceptar nuevas condiciones de utilización, ya que advierte a aquellos usuarios que les, las rechazan que no podrán acceder a sus cuentas a partir del 8 de febrero. Este anuncio también tuvo consecuencias para otra aplicación de mensajería, Signan, que desde la semana pasada está en la lista de la más descargada de plataformas de Apple Store y Google Play en varios países. Ahí está Telegram. Vamos a dejarle con ese videito para que. No, no, hay, audio. ¿No hay audio, es ok. O sea, para que usted vea tel ese Telegram. Sí, bueno, la muy, buena. muy buena, flaco. Sí. <risa> Neto, Neto, ¿no? Claro, no, mírenlo ahí ¿Tú tú te para, para Bueno, qué, eso ¿cuál, ¿Cuál tú me recomiendas? Que tú eres un tipo que sabe de eso no, Yo me asesoro Telegram, de gran... ¿Te alegra, que tú puedes ver a... Hay que ver ahorita en la noche cuando me dé la chiripioca y, y, y quita, claro, porque no podemos estar en eso. De, mira, mira, pero es una cosa increíble. Estamos activos, ¿no? Estamos activos en eso. Señores, llegamos al final del programa. ¿Eh? Llegamos al final del programa. Recuerden, hoy juegan, hoy juegan los gigantes. ¿Juegan hoy? ¿Flaco juega los gigantes hoy? Sí, sí, hoy sí, mañana no. Mañana no ah, hoy sí, hoy, hoy, hoy le vamos a ganar el número 3. Para ganar el otro muy fácil, sí, para pasar... Pa, pa, pa, pa, pa pisado, que no, no va a haber barrida. No, no estamos haciendo bulla. Lo que van a hacer caravana, te dan cuenta, van a traer tres camiones más de Guaya. <risa> Señores, Pero de haber una sesión, ¿no? esto es hasta mañana se despide papá Tarima, la realidad de lo sosobroso en el programa que ha llegado para quedarse en el corazón de usted, ¿eh? me parecía ahí como el pachato, y... señora. adiós dale flaco, así, uh.